El video anterior fue de Baldi, de tres juegos familia de Baldi de Roblox y hoy vamos a hacer de la serie de 1999 de Bob Esponja. El primero que vamos a ver es de Spongebob Movie Aventuras de X director Cubo. Tiene 3, 000, 32 mil K así que bien, puede ser que este sea un juego viral. Ok, empezamos con una especie de cinemática. my gold! LOL Lo Lol, esto como a debería haber sido creado. Eh, no sé. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Vale, uy. ¿Qué tengo que hacer? Y okay, no dice lo que hay que hacer, así que... Press the jump button to astoundingly leap off the ground in a defiance Parkour. of gravity Press the jump button twice to double jump for two times the gravity defiance bien. of a regular jump What bien, tu bien, bien, bien, bien, bien. bien. bien. Guarda. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Por acá? No Ah, no ¿Tengo doble salto? Sí, sí Bien Bien Conchera la Está ¿Te entretenido el juego Hay que escapar Seguramente Las vidas son hamburguesas Bien ahí A ver, dale Bien De De Seguramente yo voy a ir directo, no sé. Guarda acá, bien. Podría, podría saltar hasta acá. No sé cómo hacer esto. que si salte encima de esto nada mejor vamos con otro juego survival de Spongebob, siguiente juego al otro le doy un 7 porque me gustan las cinemáticas y están entretenido y está muy igual a la serie pero vamos a ver este ¿Será como un survive a Tegel Red Woman? Eh, la woman red... Nah, no sé cómo se... La chica lo roja Rojo a veces Ok No sé cómo se... ¡Parajo! Y ¿Será uno de esos típicos juegos del bosque donde hay que escapar de algo? Segurísimo que sí Ok, el trap de tomar Ok, la casita de esponja, pero no voy a ir por las dudas No, no, mierda Ok, este juego va me... a... Un poco de terror Esta bob... Ven aquí, Bob. Tengamos una pelea. Bob. Bob. What the fuck? Bob. Te estoy llamando. Bob. Bob. No viene Bob. Ahí está Bob. No, Ok, este juego le doy un... Sí, también, ya que me gusta que hagan eso de sobrevivir y como esponja. Así que una partida más y ya cambiamos de juego. Lo malo es que Bob no puede subir acá, cariño Sí, creo que sí. Sí, sí puede. Y encima me equivoqué como un pelotucho. Mejor sí. Ok, no sé si este juego estará bueno. Eh, según la foto que vi en el coso, no sé. Vamos a verlo, así que vamos a verlo, porque vamos a verlo, ya que vamos a verlo. Parte de la boca abril, así que nos vemos en otro vídeo. De todo, bye bye.